Diálogos íntimos con Jesús Introducción José Duarte Dios se preocupa más del llanto de un niño, que de todos los templos que podamos dedicarle. No hagamos nunca llorar a un niño por darle algo a Dios. Dedicado a todos aquellos que con verdadero ahínco buscan la verdad, sin fanatismos ni barreras en mandamientos de hombres. Las tinieblas no tienen poder sobre la luz, ni las mentiras sobre la verdad. Diálogos íntimos con Jesús. En ningún momento, ha pensado ser otra cosa que lo que su mismo título nos dice. Un sincero diálogo con Jesús en la intimidad. Por lo tanto, no pretende ser tomado en serio, porque no es doctrina convencional, ni religión dogmática. Solo es un diálogo del subconsciente de lo que puede que a muchos les preocupe, o se haya preguntado alguna vez. Por este motivo dialogaremos con Jesús de lo que más nos preocupa referente a lo humano, y en lo espiritual. Diálogos íntimos con Jesús, no desea entrar en temas religiosos ni en creencias dogmáticas sobre la fe. Pero qué duda cabe que tendremos que tocar temas tan serios y puntuales, como son. La vida y la muerte. La salvación y la condenación de los seres humanos. Aunque lógicamente desde otra óptica menos convencional en cuanto a religión tradicional se refiere. Así, pues, quede claro que, diálogos íntimos con Jesús, no pretende negar, o afirmar, lo que se expone como doctrina en las sagradas escrituras de la Biblia, ya que la Biblia, merece todos mis respetos y devoción, en cuanto a su mensaje central de salvación, se refiere. Diálogos íntimos con Jesús. Expone la acción de un espíritu libre de todo dogmatismo fanático, para viajar al mundo donde estuvo Jesús dando las buenas nuevas a sus hermanos. Narrar los evangelios, intercalando preguntas tras pregunta, para que el mismo Jesús nos responda, y nos dé su paz. En diálogos íntimos con Jesús, trataremos de presentarnos a Cristo, tal y como en realidad somos. Con nuestras dudas e interrogantes, con nuestros fallos y aciertos. Con nuestros defectos y virtudes. Es decir, como seres humanos de carne y hueso, sin alas de ángel. Pero sobre todo, intentando, en lo posible, evitar pensamientos solapados y brotes de falsa humildad, hipocresías sumergidas en los caldos de cultivos del fanatismo religiosos, o en otros caldos intolerantes y destructivos, como son el racismo o la discriminación racial. Así, pues, diálogos íntimos con Jesús, nos da la oportunidad, si aún no lo hemos hecho, de abrir nuestro corazón y nuestra mente a la verdadera libertad, aunque solo sea en la libre expresión del pensamiento. Y desde ahí, poder encontrar la liberación, sin tapujos o lapados. Ya que no debemos sentir vergüenza de ser seres terrenales imperfectos, sino porque lo somos, intentamos buscar la perfección. Y porque somos finitos, buscamos la eternidad con Dios. Si con diálogos íntimos con Jesús, logramos descargar nuestras almas compungidas por la implantación de la condenación del más allá, habremos logrado ganar una importante batalla al diablo. Y si aún así, seguimos creyendo en Jesucristo, la única verdad, haciendo las buenas obras en nuestro prójimo, en verdad habremos recibido las verdaderas buenas nuevas del mensaje de Cristo y por lo tanto, necesitaremos ser menos hipócritas con los demás, y nuestros egoísmos, llegará a desaparecer, siendo libres en la verdad del Señor Jesús. solo de esta manera, seremos realmente salvos en Jesús, porque no se harán solamente las obras por el egoísmo de la salvación, sino que se realizarán por amor de aquellos que sufren la dura de la carencia de lo más necesario. Y nosotros, los que ayudan, Encontraremos la paz que nos dejó el Señor siendo útiles a los que sufren la injusticia de los hombres. Diálogos íntimos con Jesús. Ni siquiera pretende que se le tome en serio. Quien tenga entendimiento entienda. Solo desea aliviar los corazones soñando sueños positivos. Y soñaremos que es posible volver al pasado para dialogar con Jesús. Que es posible abrir nuestras manos para que vuele la paloma de la paz y que también nosotros podemos hacerlo con las alas del pensamiento, e ir en busca de esa perla de gran precio, y que con ello podemos encontrar nuestro tesoro escondido, el que Dios puso en todos nosotros, en mujeres y en hombres, escondido en nuestros corazones, y en nuestras mentes. Imagen y semejanza de Dios. Esa perla de la libertad, y ese tesoro escondido de luz es el que debemos buscar en lo más profundo de nuestro ser. Porque aquel que consigue encontrar su perla, la misma perla, te lleva al tesoro escondido, y quien la encuentra, se despoja de todo lo vano que le impide volar hacia la verdadera libertad. Y su libertad es, que otros sean libres, y puedan gozarse con Jesucristo, la perla de gran precio. Quizá, diálogos íntimos con Jesús nos dé la oportunidad de hacer nuestro sueño posible. Viajar al pasado, y con nuestra poderosa imaginación, volar al pasado soñándolo. Poder trasladarnos a la época deseada y encontrarnos con nuestro personaje favorito, para dialogar con él. Porque yo pregunto. ¿Quién no ha deseado encontrarse en el lugar, y en la época de su personaje preferido, para poder charlar con él íntimamente? ¿Quién no le preguntaría sobre aquello que nunca ha logrado entender en su biografía? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿O algo parecido? Pues para mí, y para otras muchas personas, nuestro personaje favorito es Jesús de Nazaret. A él, le vamos a preguntar, si todo lo que se dice de él, es toda la verdad, o solo es parte de toda la verdad. O si solo existe un barniz de su verdad en nosotros que nos a ver al verdadero Jesús de Nazaret. Algunos opinamos, que existen lagunas oscuras en la vida de Jesús por culpa de ese barniz que los hombres le colocan encima, y que desfiguran su imagen, tratando de dorarla, negando su gran humanidad. Y por consiguiente, en vez de aclararnos nuestros interrogantes, logran todo lo contrario. Confundirnos más en esa imagen de vida maravillosa de Jesús. Hasta tal punto, que atentan contra la inteligencia que el mismo Dios, puso en los seres humanos, inteligencia de Dios en nosotros, a su imagen y semejanza, por esto, y por otras cosas más, diálogos íntimos con Jesús, desea soñar que es posible viajar al pasado con el vehículo de nuestras mentes, para conversar con Jesús, y que, nos aclare nuestras dudas y nuestros interrogantes, ya que todo puede ser posible con la imaginación, y con esa fuerza imaginativa, vamos a tomar tierra en la Galilea de los tiempos de Jesús, en los días en que Jesús, comenzó su ministerio con los hombres. Y de esta manera, caminaremos con él por Galilea, Samaria y Judea, para oír de su boca, la palabra que él, predicó y enseñó a los hombres de su tiempo. Solo de esta forma, lograremos quitar barnices que más que adornar la figura humana de Jesús solo hace desvalorizarla tapando su personalidad humana y divina. Si alguno desea hacer conmigo este viaje al pasado, yo le invito. Solo se necesita una condición para obtener pasaje de vuelo. Tener la suficiente capacidad imaginativa para ser trasladado al pasado. Y sobre todo, no ser fanático, sino libre de espíritu para dialogar con Jesús. Si se me permite, yo mismo haré las preguntas a Jesucristo no por ser el mejor, sino porque creo que muchas de mis preguntas serán también vuestras preguntas, o al menos, las encontraréis interesantes. Pero, cuidado no sea que nos pase lo que les pasó a todos aquellos que intentaron tentar a Jesús. Pues ninguno obtuvo señales, sino la señal del profeta Jonas. No creo que a nosotros nos pase igual, pues no tenemos intención de tentar a Jesús solo le vamos a preguntar lo que nuestro corazón necesita, y además, con toda sinceridad, le vamos a preguntar lo que nos atribula. Y Jesús mismo, nos va a contestar con amor, y todo aquello que es bueno para nuestro espíritu. Porque todos aquellos que van al Divino Maestro, corazón sincero, Jesús nunca los echa. Porque Él dice. Yo soy manso y humilde de corazón y con mansedumbre y humildad, debemos ir a Jesús, para conocer la verdad, y poder hacer la voluntad de Dios con el ejemplo que nos enseña Jesucristo. Y así, según la capacidad recibida del Espíritu del Señor, caminar en su camino. Si así lo deseáis, y es vuestro deseo hacer este viaje conmigo, preparad vuestras mentes. Poner a punto vuestra imaginación, subir a vuestros vehículos mentales, y ceñiros los cinturones de los sueños, porque nos disponemos a despegar hacia el pasado en busca del Señor Jesús. Tenéis todas las preguntas. Pues vamos allá, y que Dios, nos ilumine con su Espíritu.